Saludos cordiales, trilines de todo el mundo. Os está hablando, como siempre, en directo. Os habla desde Madrid Luis. En esta ocasión estoy con Elizabeth, que en 10 días y sin papeles ha encontrado trabajo. Y estoy con Fátima, que lleva desde el 2015, 16, 17, 18, 19, casi 5 años con papeles en España y no encuentra trabajo. Vamos a ver ese contraste, a ver por qué uno encuentra, otro no encuentra y a ver si la podemos ayudar a Fátima Quiero saludar a todos los que veis este vídeo luego, ¿vale? Y por supuesto a los que os estáis conectando ahora en directo eh, El que lo vea y no esté suscrito, si le gusta, suscríbete porque siempre emitimos en directo Y así puedes luego preguntar en los directos ¿Vale? siempre siempre emite en directo más cosillas aquí os damos nuestra opinión yo os doy mi opinión personal Elizabeth la suya y fátima la suya. Entonces, son nuestras opiniones luego ya cada uno quiere decir que no os decimos ni que vengáis a españa ni que no vengáis Preline lo que quiere sobre todo es mostraros la situación de la forma más realista posible vamos prueba de ello tenemos aquí a fátima y Elizabeth, que son dos casos totalmente diferentes con papeles y papeles con trabajo y sin trabajo yo creo que lo mejor es que os deje ya directamente con fátima que presente su caso os recuerdo que en instagram estoy todos los días de lunes a domingo en directo vale en el canal de Prisline, haciendo la consultoría que os hago cada día y también os recomiendo que os unáis al grupo que tenemos en telegram porque ahí hay mucha información todo esto lo hacemos para sumar la inteligencia colectiva vamos a ver qué pasa con el paro en españa si es que hay o que no hay que nos lo aclaren nuestras invitadas fátima te dejo con los PRISLINES, expon TU CASO Hola, buenas noches, eh, me llamo Fátima Zara, eh, llevo en España 24 años, he trabajado en muchos sitios y he llegado en el paro en el 2015, ya no he vuelto a trabajar, estoy en la búsqueda del trabajo, eh, voy a todos los sitios a buscar empleo, voy al INEM, al INEPE, a Cruz Roja, Casa de la Mujer, en todos sitios en la búsqueda de empleo también, en aplicaciones sin info, en ADECO, mil anuncios, todo en búsqueda de empleo. Lo que pasa es que no lo no encuentro en cada. que me llamen a una entrevista de trabajo, pues no me cogen. Hasta he llegado a un punto a coger cita con la alcaldesa para pedirle un trabajo porque tengo dos niños tengo un niño de que va a cumplir cuatro años y tengo una bebé de nueve meses al que no tengo ninguna ayuda ningún paro ningún subsidio, ninguna ayuda ningún ingreso de ningún sitio entonces de qué voy a darles de comer a mis hijos si no tengo ninguna ayuda y estoy en la búsqueda de empleo y sin encontrar trabajo ¿qué hago? pues nada, cada vez que voy a alguna ayuda no me dan ninguna ayuda nada y tengo que buscarlo yo por mí misma un trabajo y al que no encuentro y llevo desde el 2015 en esta situación Dirlin es típico caso de persona de estas que a veces decimos que no encuentran trabajo esta chica parece ser que sigue todas las pautas ya lo ha dicho ya misma infolló, no sé qué no sé qué bueno, cuatro años por lo menos ¿no? Sí tiene los papeles en regla que me los acaba de enseñar lleva 20 años en España pero vamos como si fuera española yo la tomo por española Fátima y no encuentra trabajo este es el típico caso del español que me dice Luis, que no hay trabajo en España pero el contraste que os quiero mostrar estamos Elizabeth también, esta chica que ahora se va a presentar, ella lleva hoy precisamente, cumples tres meses en España, hoy justamente hoy. Y encontró trabajo a los 15 días, ¿no? A los 15 días exactos. Vamos a ver, por cierto, no os voy a decir sus edades, pero tienen exactamente la misma edad. Tanto Fátima como Elizabeth, la misma edad. Fátima con papeles, hace cinco años que no encuentra trabajo. Elizabeth, sin papeles, ha encontrado trabajo a los 15 días de estar en España. ¿Vale? Y sigue sin papeles. Preséntate un poco, Elizabeth, y ya os dejo el debate para vosotras. Ah, por cierto, los que estáis en el chat podéis poner las preguntas. Os saludo, que ya he visto que os habéis conectado. Y ahora al final se las transmitimos a las invitadas. Intentar que sean del tema de hoy, ¿vale? Porque hay gente que encuentra el trabajo y gente que no la encuentra. Yo todo esto lo hago para aumentar la inteligencia colectiva. Más que nada. O sea, que todos a tomar nota elizabeth presenta tu caso y yo os dejo que habléis entre vosotros vale o sea, y por cierto te doy el micro te doy el micro toma para ti todo se me ha olvidado os dejo con ella pirilinas. vale pues hola muy buenas noches mi nombre es elizabeth eh, Sí, como bien lo decía luis pues eh, mi caso es que llevo justamente hoy se pues, cumplen tres meses de estar aquí en españa eh, a ver, ¿qué puedo decir? Yo primeramente eh, quiero agradecer infinitamente, eh, bueno, yo soy muy creyente, así es que Dios. Y luego, pues, a todas las personas que me han echado una mano para hacer posible que yo pueda llegar a este país. Por supuesto, nada, eh, lo que uno quiere y vale la pena es fácil. Me ha costado mucho el tener que... Mm, eh, en todo el proceso, quiero decir, para poder llegar hasta aquí. Pero una vez llegado aquí, eh, yo sabía que, que todo iba a estar bien. En 10 días has encontrado el trabajo, ¿no? ¿O en diez, 10, días, 10 en diez días yo ya lo encontré. Eh, en vale, 15 días Elisa, los a trabajar. Dile a los cómo encontraste el trabajo en 10 días y en 15 empezaste. Y vamos a tratar de ayudar a Fatih. ¿Vale? Primero, otro día hacemos otro vídeo de cómo llegaste Vale. Lo primero, lo primero que yo eh, pienso que se debe tener es la actitud positiva. La actitud positiva y la fe eh, de, que, de lo que uno quiere hacer. ¿ya? Uno se tiene que tener, eh, no sé, Fatima, eh, me gustaría saber si pues, no sé, para mí eh, yo pienso que lo primero, lo primero, pues es empezar por uno a buscar. Mira, yo. La verdad, de instituciones, de cosas. Tú la puedes no interrumpir, un teléfono, ¿eh, ¿no? tengo idea, ya no tengo idea. Yo, desde que llegué aquí, lo que hice es buscar mediante aplicaciones, ¿sí? Únicamente. Fátima claro, también ha buscado en aplicaciones, ¿Deba? debate. Quiero que claro. debate. Ya, entonces yo lo único que he hecho es eso. Eh, me he aplicaciones A ver, aplicaciones. Yo, estoy, yo estoy en ADECO, uh -huh. InfoJobs. Uh -huh. Estoy en mil anuncios estoy con todas las aplicaciones todos envío ofertas de, de, de empleo que cojo envío currículum uh -huh. me han llamado pocas desde que llevo mandando desde el 2016 estoy con las aplicaciones mando cada vez currículum y no me llaman ¿y cuál sí. crees tú que pueda ser la razón? o sea ¿por, ¿por qué es que no no sé, no te toman en cuenta? A ver, no una... yo creo que es además por por la suerte que cada uno tiene y, y más cuando en estos últimos años me engordé he subido de peso y yo creo que por eso no me cogen en los trabajos Oye, pero, que no, un, inciso, un inciso yo he visto una persona con mucho peso aquí mismo trabajando la pero sí mucho más peso la que la tú la está, está ahí trabajando ¿eh? son... te lo juro ¿eh? te lo juro fátima debate debate ella, Fátima, con papeles, no encuentra trabajo. Elizabeth, sí, sin papeles, debate. Claro. Entonces. Mira, mismo a ver, dime yo, tú, pero tú eh, personalmente crees que eso pueda ser eh, un impedimento para que claro, no puedas porque, realizar una actividad. porque cada vez que busco un empleo me miran físicamente. Pero si está muy viejo, eh. Ya, pero, pero ¿qué te impide hacer tú, tu peso? ¿Qué no, lo, ¿qué, no, qué no, no puedes hacer? Pues eso? eso es lo que les, yo le estoy preguntando a todos. ¿Por qué ¿Por será? Bien. Porque solamente yo busco un trabajo al que pueda trabajar y darles de comer a mis dos hijos. Y ahora mismo me encuentro con en un pie en la casa y un pie en la calle. Porque no tengo dónde ir. Pues lo siento mucho. Mira. Lo que yo te puedo recomendar a lo mejor es... Tú como lo hiciste, es, Elizabeth, pues, recomiéndale como lo Pues es eh, constante, tienes que ser constante. La, y yo, mira, todo el y tiempo, yo eh, constantemente yo, Desde mando. el día que llegué, bueno, gracias a Dios, no, no tardaron en llamarme, empezaron a llamarme, yo la verdad, pues justamente lo que tú decías. Entonces, y mira, a mí, a mí, mí todo lo An Ansiado dice, Fátima, ponte a hacer algo. Dice ansiado, responde ansiado. Ahí en ese agujero está ansiado. ¿Hacer lo acaba algo? de decir, Fátima, ponte a hacer algo. ¿Algo? Dice ansiado. A, ver, ansiado, a mí no, ansiado, He hecho, todo lo... he hecho A ver, he hecho todos los cursos. Todos los cursos los he hecho. Tengo curso. de. Que peluquería. a veces no hay que hacer tanto curso. A veces no hay que. Yo sé lo que claro, ocurre, que, eh. Y claro, no, es por, pero, no es por el peso. Ver, yo sé por qué. Pero claro, quiero que sea Lisa la que lo saque. Claro, pero a ver. Yo, todo claro, a mí, a mí me lo han dicho en todos los sitios, en el inem, en el INE, que me dice Fátima, no puedo creer que no has encontrado Oye, un trabajo y tienes ¿ansiado? el currículum. Mira ansiado dice, ¿será que Fátima busca trabajo de jefe? ¿De jefe? ¿De jefe? No, pues, de, de, de A mí no me eche la culpa. de qué de? Dice, ¿Será que Fátima busca trabajo de jefe? ¿De ¿De ¿Será jefe? que es tu de jefe? Respondele, Yo soy más de escuchar. Yo soy más de... De, ah. de escuchar y obedecer. Porque en mis trabajos eh, todo el mundo me dice que tienes... Buena. pero mira los PRIXLINERS que están ahí, claro. Atimo, ahí están. claro yo siempre, a ver como he dicho mi currículum siempre todo el mundo me ha dicho tu currículum está lleno, cómo es que no encuentras trabajo y yo le digo pues será la suerte que no tengo Sabes que a lo mejor le tienes que echar un poquito más de ganas, Fátima, definitiva. Sabes lo que, justo ahora lo que me acabas de decir eso, eh, se me, yo, yo recuerdo, mira, cuando me llamó, justamente fue la nieta de la persona con la que ahora estoy, que por cierto le doy mil gracias por la confianza y por la oportunidad que me dieron, eh, eh, yo le dije, mira, yo llevo aquí 15 días, le dije, no tengo experiencia, no estoy documentada, <risa> pero sabes lo que tengo: muchísimas ganas de trabajar. Le dije y te prometo y claro, que si me das la oportunidad, yo no te voy a decepcionar porque yo lo, yo sé que lo puedo hacer bien. Claro, yo estoy segura que y lo puedo y, y yo también. hizo una buena noticia del chat: Carlos Alberto Sector dice: Mira, eh, José Luis, mi sobrina llegó a Madrid la semana pasada y ya tiene trabajo de médico. Es venezolana. Ah, bueno. Otro caso Es un médico Otro caso <risa> Un médico Bueno, eh, mira, lo que pasa es que muchas veces No, no, veces perdona, de mesonera como... De mesonera, me equivoco De mesonera ¿El No el médico No el médico De mesonera, lo había leído mal De la vista Mira, pues también que también depende mucho de eso mira por ejemplo yo eh, no yo cuando llegué aquí no tenía eh, un, una visión específica de qué es lo que quiero hacer lo único que yo sabía es que, que, que necesito trabajar y que, y que quiero trabajar claro o sea, y mira. yo también a ver tú crees que una madre con dos hijos sin un, ningún ingreso no va a buscar trabajo y sin ayudas. Y eso sin es lo que ayuda. me gusta. Sin ayuda sin porque, ayuda. Como tú, tu, como tuvieras ayuda no hablé. encuentras trabajo en tu vida, ¿eh? Con las claro, ayudas ¿eh? claro. y hasta hablé con la alcaldesa Cuéntame. para pedirle un cuenta trabajo. ¿Cómo te ayudó la alcaldesa para los que quieren? No, no, la alcaldesa me dio, dice, la alcaldesa, la alcaldesa me dio una cita al que luego no ha podido no puedo de ir pero porque la me alcaldesa la hoja, te tenía no. la alcaldesa te iba a dar trabajo la alcaldesa o para qué la querías a la alcaldesa para pedirle un porque trabajo el trabajo porque... el trabajo lo dan las empresas claro no los alcaldes claro no lo digo a los de repoblación no le pidáis al alcalde que usted dé trabajo en el ayuntamiento que nos lo va a dar el alcalde os hace networking claro os puede presentar personas en su no, pueblo o empresas feliz, que os yo, puedan contratar yo, que nos no pase yo. como a Fátima mirad Fátima claro pero yo le pidi porque ya no podía más tenía que darles a mis hijos de comer al que ya no podía más. Por eso se los he pedido a la alcaldesa un trabajo y le dije que me diera un trabajo solamente de barrendero. sabe ¿tú fuiste a la alcaldesa o a dónde fuiste tú? Díselo a los prilines para ayudar a Fato. No, yo no me fui a buscar la, la alcaldesa, alcaldesa ni ninguna institución en ningún lugar. Nada más que yo sabía que tenía que encontrarlo por mis propios medios, yo dije tengo que encontrarlo, me llamaron muchas personas, muchísimas personas. En, en, en el transcurso de una semana tuve aproximadamente 10 entrevistas, de estas entrevistas de todo. Y fui yo la que escogí mi trabajo. Eso yo tuve Pacheco la que dice la oportunidad. Si sabes cocinar, perdóname. Co co sigue, sigue, sigue, cocinar cocinar no sé cocina pero el ayudante de cocina he sido sí sigue, claro sí no bueno nada eso yo lo que lo que te decía es eso entonces eh, mira por ejemplo, me habían llamado para hacer horas. Pues sí, en un inicio pensé también en hacer ver, por horas, así sean tres horas, claro, empiezo con ver, dos, te, con cuatro, te con las O sea, yo iba a empezar. Cristian José, Estevez te dice, dile Luis, dile a Elisa, que en qué aplicaciones encontró trabajo en diez días. Sí, pues en, la, en las mismas que, que me han dicho. York, sí. bueno, Info bueno específicamente de las que más me han llamado, ha sido de mil anuncios. Me, me han llamado. 10 eh, entrevistas, ¿no? 10 entrevistas ¿y elegiste sí. tú a cuál de las 10? yo diez? elegí con cuál trabajo me quedaba ya, de las 10 entrevistas que yo tuve fui descartando pues por varias razones que a lo mejor yo no me sentía muy a gusto entonces eh, y ya fue finalmente eh, a, la, a la a la casa, digamos, que yo elegí ir, en la que estoy ahora pues fui yo la que lo elegí la verdad que fui yo Mira, le dicen a Fátima. Fátima, aunque sea de limpiar casa. Háblale. Es claro. te lo pregunta, te lo pregunta, no sé el nombre, pero te preguntan ellos. Fátima, aunque sea de limpiar casa. ¿Qué le dices a, claro, claro, a ver? Bien. También he enviado currículum para limpieza de casas, para externa y también para interna, aunque tengo que dejar a mis hijos. He, he, he buscado el trabajo de interna y no me ha salido ni uno. Uno me salió de interna, pero al que yo he rechazado porque estaba muy lejos y no podía ir. Pero a Elizabeth le salieron 10 y eligió de los 10 a uno. Mira, Viviana Gastambide te quiere ayudar. Dice Fátima, soy Viviana de Argentina. He visto gente hasta sin estudios encontrar trabajo quizá tengas que rever, rever el currículum busca La, muchos currículum cuidados el, de adultos mayores el, ¿Te lo dicen desde argentina fátima el currículum el currículum lo acabo de reactivar lo he, lo he vuelto a, a reiniciar iniciar otra vez con más trabajo a ver si puedo coger un trabajo dice este no sé si leerlo este comentario no sé si leerlo PRIXLINERS bueno lo voy a comentar lo voy a leer dice dice que es que te has acomodado sin trabajar Dice, Marilu que te has acomodado no no no no no porque si ella, lo que, lo si lo ella lo estuviera en mi situación es no, de, es no que diría que eso que si que ella estuviera que en que mi situación no lo diría Dice Jesús Pacheco que te vengo con buena onda, Fátima. Bueno, pues nada, yo lo único que te puedo lo que te puedo sugerir es que tienes que seguir buscando y, en la y Fátima, de la créeme, que muchas veces hay que sacrificar ¿Suscarlo? ciertas cosas para conseguir lo que uno necesita ¿Suscarlo? o lo que uno desea. Sí, no, no siempre o sea, fácil no lo vamos a conseguir nunca. Nada que valga la pena va a ser fácil y nos lo va a caer del cielo así. Claro. Entonces, hay que trabajar, hay que sacrificar muchas veces, pues hijos, hay que sacrificar muchas veces familia, eh, tiempo, diversión, eh, muchas cosas se pueden sacrificar. Y en el momento que uno eh, se proponga hacerlo, yo creo que sí se puede. Por favor, échale muchas ganas. Eh, tengo una actitud más positiva eh, te recomiendo que no dependas tanto de instituciones de otras personas tienes que valerte por ti Mira ver, que yo estoy acá. yo yo, eh, yo he llegado a pedir cita con la alcaldesa porque ya ya llegué a un límite al que ya enviaba currículums desde desde mil anuncios desde infojobs dice Alex que si estás deprimida que se está deprimida pregunta deprimida ahí que está ahí claro estoy deprimida porque porque no encuentro trabajo para darles de comer a mis hijos que no tienes que dejarte llevar por eso. Sabes que precisamente tus hijos y la necesidad que tienen claro. tiene que ser tu mayor impulso uh -huh. a seguir echándole muchas más ganas. que no encuentras, pues mira, seguir buscando. Eso que lo en, que estoy en una aplicación un día no te salió, pues vuelve mañana a aplicar 10 veces más y así. L Zorobabel lo que nos dice, Zorobabel Moreno, yo en México tengo a 50 personas a mi cargo. Me recuerda a una de ellas que no quiere hacer un esfuerzo babel Responde a Sorobabel. Bueno, yo creo que, que uno no tiene que juzgar Por las miradas, ¿vale? Porque, porque nadie sabe cómo es Porque yo no puedo juzgar a esta persona Porque no sé cómo es Pero ni tú tampoco puedes juzgarme a mí Diciéndome eso porque Yo llevo mucho tiempo en búsqueda de empleo al que no he encontrado ¿será por suerte? pues no lo sé pero que, que uno que juzgue pues no, está mal que uno juzgue no, no se puede juzgar no se puede no juzgar, se puede juzgar por y eso está que no. mal hecho no solamente tienes que seguir adelante claro. definitivamente o sea nunca te des por vencida no, no, y no te me rindas, doy no me sigue doy por buscando, vencida insiste y no me doy, claro y no me doy por vencida porque yo voy estoy en la búsqueda y seguiré en la búsqueda el inciso solo voy a responder a, a, a Genaro dice soy Genaro Heredia aquí en el consulado de Venezuela nadie conoce ese programa de yo repoblo en españa mira genaro tú no te has visto los vídeos a mí hace me pregunta si os habéis visto los vídeos tú te has visto un vídeo o dos has oído yo repoblo y te crees que hay un programa nacional para repoblar y no es así os estoy diciendo en todos los vídeos por eso sé que no te los has visto que lo de yo lo de repoblar lo hacemos nosotros los pueblos no tienen gente y quieren ser repoblados y vosotros sois la gente que queréis repoblaros yo os estoy dando los teléfonos las direcciones los emails de todos los ayuntamientos de españa con los alcaldes y todo para que hagáis networking pero no hay un programa oficial para repoblar españa y mejor que no lo haya porque los políticos los tropean todo y parece que alguien de venezuela me lo esté diciendo con, lo que os, con la que os han montado allí o sea que no busques en el consulado un programa oficial para repoblar españa porque no lo vais a encontrar a repoblar, lo hacemos nosotros los Prislines. buscamos pueblos hablamos con los alcaldes al alcalde no le decimos como en el caso de fátima no le decimos señor alcalde me gusta contratar no el alcalde en el ayuntamiento no tiene trabajo claro. pero el alcalde os puede decir pero te conozco a un vecino que necesita claro. a alguien para cuidar la finca para llevar claro. el no sé qué como yo a ver yo lo que yo hablé con la alcaldesa porque porque quería quería que me contrataran eh, en un trabajo de esmasa. Que es parte del ayuntamiento, que te pueden dar trabajo como barrendero en la es masa. Oye, dice, okay, ¿qué pasó? dice Lucy Paredes que, como haces para pagar mitad. tus gastos, echa que, como haces para pagar tus gastos, dice. Sí. Te pregunta Lucy Paredes, yo también necesito saber eso, cómo ¿Qué? lo hacen A ver, ¿qué gastos? Todos, a ellos, a mí no me miren. Yo, yo por ejemplo sí, te pregunto, bueno, aparte de la pregunta. Sí, sí, sí. Eh, yo te pregunto cómo haces gastos, o sea sobre todo de tus hijos, de alimentación, de vivienda. Vale. De Los gastos yo. Eco Rimoldi te defiende. Dice, dejen de tirarla abajo y hacer comentarios tan horribles. La Eso mujer hace bien. lo que puede. Eso está bien. Eco Rimoldi. Ver, si yo no si, yo estoy contando porque no quiero llorar yo lo, lo contara todo me voy a deprimir más entonces no quiero no quiero hablar ya de todo pero voy a vuestra pregunta qué gastos tengo vale estoy viviendo con mi hermana me está soportando porque ya me quiere echar de casa porque tengo dos hijos Ella la que está pagando la casa ella la que está pagando el alquiler ella la que está pagando todos los gastos y yo ¿Mi no no, no. hermana trabaja? Mi hermana eh, tiene pensión. Tiene la pensión. ¿Pensión? ¿Pero de qué pensión tiene? Descapacitada. Vale. Eh, aporta tú tu, tu opinión, anda, que yo no me quiero meter mucho, que yo soy, hoy soy moderado. O sea, no quiero... Entonces, yo, a ver, yo... Tu posición, tú, la tuya, pero hay, o sea, mi hijo va al cole. Lo que están diciendo de los gastos de comer, la comida es lo que me da caritas. Otra cosa no tengo Vale pero y no te salen ni siquiera horas para limpieza no. Ya ya quisiera yo Que me saldía un trabajo solamente por horas Y no las estoy Elena, Yo el debate de hoy os lo he querido traer además con dos Una con papeles y sin trabajo Otra con tres meses en España y encontró trabajo a los 15 días Más o menos sin papeles está porque muchos de decir, Luis, que en España no hay trabajo. Yo veo, mira, yo personalmente no me voy a meter en el debate, yo de los 16 años llevo llevo trabajando y no he parado. Y ya mirad los que tengo, ¿vale? De los 16 no he parado, te quiero decir. El debate este lo veo positivo, tanto el punto de vista de Fátima como el de Elizabeth, porque son dos puntos de vista. Yo sé lo que pasa, ¿eh? pero no me voy a meter. Yo sé lo que ocurre. Fátima no tiene la culpa de lo que ha ocurrido, ¿eh? Que cosa. En lo personal, dos grandes personas, las dos. No metáis tampoco mucho con ellas. Ellas no tienen la culpa, sobre todo Fátima mira pasa un poco como en venezuela a pequeña escala lo resumo muy rápido tú no tienes la culpa los venezolanos no tienen la culpa pero se acostumbran a unas cosas y no es eso claro mm, claro y tú con tu buena fe te vas al alcalde te vas a la institución claro. te, va, te es que a veces no va por ahí va más un poco con el tema como hizo esta chica elisa pero tú insisto no tienes la claro. culpa estamos aquí para ayudarte a ti, tú eres lo que te han enseñado. Pues, claro, desde que tan... que creías tú que claro, claro. era. Ha enseñado un correcta poquillo correcta y, y finalizamos el vídeo. Y se, otro día hacemos más si quieres. Vale, vale. un poquito tú, Elizabeth. Pues, nada. ¿Qué yo, consejos? Ya lo que, lo que te he dicho. nada De mi parte, pues, Fátima, lo siento de verdad eh, tu situación. Eh, estoy segura que pronto te va a salir algo. Ya no Ojalá, algo. porque yo quiero encontrar un si trabajo. Quieres, claro hacer. claro quieres, Si tú quieres. Claro y yo estoy, a sí ver a hasta están conmigo todas las comunicaciones están conmigo en la búsqueda de trabajo hasta la ONG mira mira lo pues que mira. dice lo que dice Silvia que si el papá Silvia Saguma dice que es si el papá de tus hijos no no te apoya que ya que tienes dos hijos qué qué ocurre con ese tema ah, con vale, el papá la situación del papá mmm, digamos que no no tiene para poder ayudarme Dicen que tu esposo debe ayudar a, con tus hijos Claro, dice. mi esposo, si él pudiera, claro que me podría ayudar, pero él no puede ayudarme porque No saco yazos, dice Fátima, Dios te bendiga Ojalá, ojalá, porque es muy difícil lo que estoy viviendo Y estaba en un camino al que estaba a un cero y digamos que ahora estoy a un... me De, eh, eh, de eh, cero a diez estoy en el mei, mei, aunque Fátima... Fátima prácticamente es española, porque lleva 20 años en España, tiene todos los permisos, 24 años. años lleva en España y tiene pocos más. No vamos a decir las edades, les he prometido, son la misma edad. No tiene la nacionalidad porque no quiere, que la podía tener perfectamente. Claro, porque tenía yo, que tener un contrato. Yo, el día que le hice la entrevista, pensé que era española. ¿Vale? Podemos decir de dónde eres no, no pasa nada sí, sí. es de marruecos es de marruecos fátima es de marruecos ella es de perú pero no esto no va por nacionalidades esto va por claro, claro. ella lleva 25 años y aquí en españa nadie la ha sabido enseñar a encontrar trabajo la han enseñado mal porque fátima no tiene la culpa fátima está haciendo lo que le han enseñado y la han enseñado mal y no voy a ir más allá elisabeth ha venido por su cuenta de riesgo y está trabajando y nadie le ha enseñado ni le ha dado cursillos ni cursillos de esto de no sé qué de búsqueda de empleo búsqueda activa de empleo nombre mucho activo mucho activo mucho nombre y poca chicha diría yo y insisto Fátima esta mujer que tenéis aquí con dos hijos no tiene la culpa yo diría que es víctima de la situación de lo que le han enseñado dar, dar vuestra opinión y yo ya final Vale, Luis, muchas gracias. Pues nada, Fátima, sí lo he dicho, a lo mejor estabas mal encaminada eh, buscando, pues a lo mejor en, en un sitio que no, no te iban a ayudar, porque mira, eh, pues por pedir, uno se puede pedir en muchos lugares, pero sabes que nada es mejor que uno hacerlo por cuenta propia. Claro. Entonces... porque mira, eh, a mí me han dicho que podía hacer una carta para los reyes magos, para mis hijos. Uh -huh la carta la he escrito por mis hijos pidiéndoles a los reyes magos un coche telegredido para mi hijo y un corre pasillos para mi hija y sabes qué he puesto detrás de la carta que ojalá pudiera yo pedir un deseo y qué deseo sería encontrar un trabajo ya El Fátima no, Fátima, dos me estáis preguntando que la enseñe, yo no la puedo enseñar aquí en cinco minutos de hecho la estoy enseñando porque por eso está aquí en este vídeo. La estoy enseñando, eh, trayéndole a Elizabeth a la vez en el mismo vídeo. Pues un ejemplo viviente. Y a todas vosotros, ¿vale? Eh, Fabiola, Milena. Mm, es, es que además tampoco estoy yo aquí. Porque Fátima, la pobre, pues yo sé que lo está pasando mal. Pero prefiero que le enseñe Elizabeth. Enséñala, Elizabeth, dice la audiencia. Enséñala, venga. Pues nada, tiene más mate, sabe nada. Que yo. Eh, Tienes que mm, en este caso, yo, pues, la verdad, no, no puedo juzgarte, sabes. No soy nadie para juzgarte, para hacerlo. Lo único que yo te puedo eh, decir es lo que yo hice, lo que la, la actitud que yo tengo, la mentalidad que yo tengo, y si en algo te puede servir, pues. Eh, me alegra mucho. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, tienes que seguirlo intentando por ti. Lo único que, que, que te puedo insistir es intentarlo por ti, búscalo y, y, no, y no lo hagas un día y el otro día a ver qué pasa y el siguiente a ver si si, si no. No. O sea, hoy tienes que insistir, más noche tienes que insistir, tienes que publicar, tienes que si tienes que pegar afiches si tienes que, no sé, es que no tengo idea, o sea, qué más podrías hacer, lo único que, que te digo es que lo intentes por ti, o sea, no busques que alguien te regale o te o te diga no estoy esperando oh. que nadie no, me no, no, regale no, o sea, no no quiero decir que lo estés esperando, te estoy diciendo que esa es mi recomendación claro. a lo mejor eh, que esa es mi percepción de las cosas, o sea, uno tiene que buscárselas, y a lo mejor si sí tienes que fregar cacharros, a ver, pero mira, te, limpiar, voy a, te, voy a decir, o... te voy a decir una cosa puede que tú como estás diciendo que en 15 días has encontrado trabajo y yo llevo desde el 2015 en aplicaciones enviando cada hora mi currículum a todos los anuncios de, de, de mil anuncios mi currículum. Ya, pues a lo sí. mejor no, no tienes me a que enviarlos, tienes que, que tú, eh, pues ofertar, claro, yo tú también ofertar no he hecho oferta. todo el yo tiempo, oferta yo también o sea, porque, por ejemplo, claro, si no claro, te llaman a quien envías currículum, tienes tú que, a ver, eh, me ofrezco para limpiar claro, he colores, claro. me ofrezco hecho en para pegar cacharros, me ofrezco para cuidar Dios. personas mayores, Los... me ofrezco para cuidar niños, claro. eh, lo que sea, lo he hecho en mil también he hecho ofertas, todos pues a seguir intentando, Fátima mucha suerte, de ojalá, verdad ojalá, de verdad. ojalá eh, que Dios te bendiga y ojalá. te ayude y sobre todo, tú, échale todas las hum, ganas pues. que, que... Tienes que echarlas por ti, por tus hijos sobre todo, que te necesitan, que tú eres la persona responsable claro. de ver por ellos. Nadie más que tú lo, lo tiene que hacer. Así es que échale muchas ganas, mucha suerte ojalá. de verdad. Espero pronto. Eh, ojalá que en esta Navidad alguien te dé la oportunidad de que ojalá. puedas tú demostrar claro, lo que puedes claro. hacer. Que yo sé que lo vas a hacer muy bien. Ojalá porque yo también desearía que en esta Navidad me llegara un trabajo. Bueno, Prilines, yo me gustaría hacer otro vídeo más adelante con Fátima y ya que nos cuente que ha encontrado trabajo. ¿vale? Vamos a hacer un seguimiento especial. Yo solo quería daros este contraste. Yo intentando meterme ni tomar partido por nadie. Entiendo muy bien la situación de las dos y la respeto la, a las dos y sé que Fátima actúa de buena fe y, pues, por supuesto, Elizabeth pero vamos sé un poco lo que pasa en, en futuros vídeos profundizaré con ello con el tema y espero que venga fátima de nuevo y nos cuente que encontró un trabajo muchas gracias a todos vosotros vale sí sí ahora te dejo si por favor si os ha gustado darle un like por fin si estás viendo esto y todavía no estás suscrito suscríbete que siempre siempre emitimos en directo así en los próximos vídeos puedes preguntar a los invitados y los, las preguntas que nos han respondido en el chat eh, o están ya respondidas o las respondo en el directo que hago mañana en Instagram vale que todos los días os hago una consultoría en directo en Instagram me veo el chat este antes me lo voy a ver de como siempre y las preguntas que vea que no están respondidas en otros vídeos las respondo mañana en Instagram en directo ahora le cedo a Elizabeth el el micro lo que muchas gracias nada lo último que yo quiero eh, aportar es que, mmm, bajo mi percepción, ¿sí? por favor, no quiero con esto herir eh, de pronto eh, nada, Fátima, tal vez. Eh, bajo mi percepción considero que trabajo en España hay, de mi parte muy agradecida a las personas que me han dado la oportunidad de poder demostrarlo. Entonces, eh, trabajo solamente pienso que hay que persistir, hay que, pues no hay que escoger mucho porque también... Depende mucho de uno, pues empezar por lo que se pueda y luego pues si se tiene la oportunidad de ir escogiendo, pues bienvenido sea. Eh, nada más, trabajo hay y nada, Fátima seguir buscando y mucha suerte. Muchas gracias a todos los que nos, los que nos han visto y todo el mundo lo que ha hablado bien y quien no ha hablado mal de mí lo que han dicho y bueno que a mí me parece que uno no puede juzgar a una persona sin verlo sino que hay que demostrarlo y hay que ver todo y muchas gracias a todos un beso pues nada perilines chao chao nos vemos en el próximo vídeo en directo chao chao periliners chao chao chao, chao, chao.